Hola, muy buenas tardes, les saluda la arquitecta Kimberly Marley Zúñiga y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la casa Alvar que cuenta de 152 metros cuadrados y es de dos pisos más azotea. En esta primera parte de la casa contamos con dos estacionamientos que cuentan con dos portones que son motorizados son levadizos esta parte eh, puede ser utilizada como un estudio o como una oficina una tiene dos entradas, una por aquí y la otra que te da acceso directo hacia la casa. Acompáñenme a la a la casa nos encontramos con un medio de servicio higiénico que estamos en la, ya en la última etapa de acabados. Y el área social, que viene a ser la sala, cocina y comedor. Aquí tenemos un espacio amplio, es un espacio abierto. Aquí la cocina ya está amoblada, cuenta con diferentes muebles para poner todas las alacenas. Está debidamente equipada. Aprovechando cada espacio, cada área que es muy importante, ya que la mayoría de personas tenemos muchas cosas en la cocina. ¿no? Aquí es para el área de la refrigeradora, que iba a ser una empotrada. Aquí tenemos también su, su isla. Esta isla es para que puedan utilizarla también como comedor. Está conformada por cuarzo, un cuarzo negro, que le da una bonita presencia, una bonita esencia ¿no? esta es la parte de la sala en la cual aquí se puede poner le vamos a poner una chimenea ¿no? ya se están haciendo las, las instalaciones debidas y aquí tu, el área de tu, del televisor pasamos hacia el, el área del patio Como podrán ver, tiene una gran mampara en el cual entra la iluminación natural durante la mayor parte del día. Es un patio amplio en el cual aquí van a tener su área de, de plantitas, van a poder tomar sol y por la parte de derecha se va a tener una fuente de agua. Esto todavía está en las últimas partes de instalación, donde ya se va a poder poner todo ese juego de agua que se va a tener ahí. Ahora vamos a pasar hacia el segundo piso. Vamos a ir por estas escaleras que, están, que son estéticas, son llevadizas, están muy bien conformadas. En este segundo piso tenemos lo que es el área privada, el área de las habitaciones, donde contamos con dos cuartos secundarios y la habitación principal. Esta es la habitación principal, lo cual es espaciosa. Tiene un balcón que da hacia la calle y como podrán ver aquí tiene una hermosa vista, ya que aquí al frente hay un parque, ¿no? Es espaciosa y aquí puedes tener una gran vista. Al ser una habitación principal, cuenta con un walking closet. En esta área uno puede tener toda su su ropita, todas las necesidades, y como les dije, se aprovecha cada espacio que hay. Es de piso a techo para aprovechar la gran cantidad de, de cosas ¿no? que se puedan utilizar aquí. Y tiene esta esta textura, esta melamina que es muy, muy rica en sí. O sea, uno cuando lo toca se, se siente bien da abrigo, cobijo... Y eso es esencial para lo que es un dormitorio. Y cuenta con su baño principal. Que aquí tenemos la tina de hidromasajes. Que ya está instalada. Y también su ducha española que sería aquí por este lado. Aquí también va a contar con dos lavaderos para que, digamos, si es que es una pareja, tenga cada uno su espacio y pueda hacerse de una manera correcta. Uno para este lado y el otro aquí. Pasamos para las habitaciones secundarias. una habitación secundaria en el cual también se tiene el aprovechamiento de todo el área que es para guardar las cosas que se tiene ciertos niveles aquí pueden dejarse aquí el armario guardar los ternos vestidos todo lo demás también se cuenta con un amplio este una amplia ventana donde se va a poder eh, tener una iluminación natural durante todo el día. Y también se aprovecha la vista. Aquí también tenemos este un parque ¿no? al frente. Entonces esta casa cuenta con básicamente dos vistas. Las dos vistas te dan hacia un parque. La segunda habitación es igual. Se tiene un closet, el área para la cama, los voladores. Y también cuenta con, su, con una gran ventana para que pueda entrar la iluminación natural durante gran parte del día. E igualmente tiene la vista hacia este parque. Estas dos habitaciones comparten un servicio higiénico que se encuentra al centro, ¿no? Para estos dos ellos van a tener una ducha y un lavadero. Ahora, en el último piso, en la azotea, vamos a tener el área de servicio. Aquí nos encontramos en la azotea y como les mencionaba, aquí tiene también una ducha, acá hay un baño que pueden ver, cuenta con un lavadero, la ducha, aquí estamos en la última etapa y este lado que también puede ser utilizado como un, un dormitorio. Adicional, ¿no? Igual tenemos la vista hacia lo que es el parque, ventanas amplias, entonces un cuarto de servicio. Y aquí tenemos el área libre, que esto puede ser utilizado para que compartan con la familia, compartan con los niños, los amigos... Tengan toda esta vista espectacular. Bueno, y pueden disfrutarlo en familia. ¿no? Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. No se olviden que para cualquier información están nuestros asesores y nos pueden buscar en las páginas oficiales de ANCOSUR. Estamos en todas las redes sociales. Y muchas gracias.